El coronavirus. Salgo al patio, el dengue. Me meto a mi casa, mi mamá. Dios mío, ¿pero qué quieres de mí?